A continuación Cartas del corazón Ya vuelve Cartas del corazón A continuación El chateo Ya vuelve El chateo A continuación ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara Ya vuelve ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara el día comienza así. Me iluminó con su hermosa sonrisa. ¿En caso la locura no está permitida? Aquí solo estás tú. Encendí de nuevo la llama del amor. Días para disfrutar y no perderse de nada. Ya estamos listos nosotros para disfrutar y aprender. Me sí. gustó verlo, muchachos. ¡Qué barbaridad! Y agradecer la presencia y el amor de cada persona. Días para vivir al estilo Glitz. Basta ya de subir, queriéndote, ayudándote, poco o a que... poco perdiendo el peso. Vamos a empezar a vivir de verdad. Chista, cosa, ta... Me encanta ver a gente tan bella. Glitz con todo para todos. Con Carmen Jara. Qué alegría saludar! Los problemas... Pero Una no. vez por año. Pero cuando está conmigo me, me pone en las nubes. ¿Eh? Tienen solución. Haz lo que quieras. O que te haga feliz. ¿O no? ¡Párate! A mí no me estás pagando la cosa sexualmente y tú eres la víctima. Si a soy mí me vas a respetar porque tú veniste aquí a hablar de tu historia. Y quieres tener cinco hijos y ni siquiera te sabes limpiar la cola. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. De lunes a viernes por el Si te problemas. ¿Quién te obligó a devolver el dinero Ahí está. fue la vieja? Ahí tu mamá. Risas No viene un show de televisión, no se comporta como una vieja chancletera Soluciones Nosotros somos amigos, no somos amantes Exacto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra Y mucho más en Quiero que ella me baile encima la taúna. No, yo no soy un perico, yo soy un pavo real ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara De lunes a viernes Por Glee. Historias cercanas. Porque mientras viva serás mi hijo. Me quieras o no me quieras aceptar, es un problema tuyo. A veces crudas. ¿Por qué se llaman adolescentes? Porque, porque, se porque se adolescentes, adolescentes de, de carácter, te... adolescentes de criterio. Como la verdad. Dime la verdad, utilizaste preservativo. No, no, claro cuidado. que sí, te protegiste. Mírale la cara a ese tipo como de maniático sexual ese que está ahí. Estoy seguro que ahí hay un meneo rarísimo en tres o dos. Sin filtros. O gente como tú se dice chancletera. Y con finales inesperados. Ya nació, Martina. Es un hecho, camina por la casa, toma leche y te dice, papá, ¡fuera! Casos de familia con Tere Marín, lunes a viernes, por Eglis. Ah, la familia. ¿Qué cara tira? tienes de lagarto. ¿Qué tan cerca puede estar? ¿Sí? A lo que te interesa ti es dinero. Mientras más lejos, mejor. Me duele lo que pasé. Cuando eres capaz de decir que odias lo que vivió en tu... No es la familia. Hay muchos tipos de familia. ¿Qué tipo de familia quiere usted? Casos de familia con Tere Marín. Lunes a viernes por Eclipse. Somos las de la intuición. Casi siempre un mal hombre, una mala mujer o una mala relación... Da esas señales y las da tiempo Las de las respuestas seguras A mí no me importa lo que pese ninguno de ustedes A no mí me importa lo que pensamos yo y él Las de acciones leales o letales Porque aquí te van a tener que sacar en ambulancia, papá Porque yo por mi hermana soy capaz de cualquier cosa Capaces de comprender Si ellos han aprendido a convivir, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Hasta lo incomprensible No le duele la conciencia Casos de familia con Tere Marín. Lunes a viernes. Por Eglis. ¿Dónde están las chicas inteligentes de este grupo? Me siento muy feliz y agradecida de poderles dar la bienvenida nuevamente. Las amistosas. Nunca se desconecten de nosotros. Las comprensivas. Porque el primer paso para aceptar que se tiene un problema es aceptarlo. ¿Están todas? ¡Ven y conéctate a nuestro chat! El Chateo. Lunes a viernes. La historia de un amor que parece imposible. Basta, por favor, ¿qué quiere de mí? ¿Volverme loco? Es exactamente lo que pienso hacer. Yo no he dicho que su hijo me guste. Porque estará al margen de la ley. Tengo miedo de hacerle daño a mi tía. Miedo de lo que siento. Miedo de todo. Señorita, usted es la última persona que yo quiero ver en este mundo. Logrará superar todos los obstáculos. Pues recién comienza la relación y ya hay problemas por todos lados. ¿Quiero controlar mis sentimientos? No sé, no puedo. Besos robados. De lunes a viernes por Lee. De todas estas situaciones, ¿con cuál te identificas? Nos amamos, estamos vivos, es lo más importante. Todos estos años he resistido la soledad. Te deseo que seas muy feliz, papá. Elige bien. Ah. Porque si tú a tu esposa le estás diciendo, mira, con este chorcito no me vas para la calle, créeme que esa mujer así mañana... Se Se lo lo a poner. Porque esa que elegiste tiene solución Nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestro claro. Las palabras no tienen mucha, mucha fuerza, sino las acciones Comparte tu historia con Laura y Mari Carmen en Cartas del Corazón Lunes a Viernes Por Eglis Cartas que nos cuentan Por eso sufres tanto la naturaleza es mala, ¿sabes? Situaciones de la vida real A veces en, en, en la misma familia no nos aceptamos como mm. somos Que te harán reflexionar El primer amor que tienes que tener es contigo mismo, amarte ah. a ti Forma parte de cada historia en Cartas del Corazón Lunes a Viernes Por Eclipse Una historia donde la ambición desmedida y la deslealtad no tendrán límites Vamos a apostar cuál de los dos conquista primero a la millonaria ¿Te parece? Pero el amor de a poco tocará corazones. Que yo le aposté al señor aquí presente que en una semana enamoro a la hija del ogro. Descúbrelo en... Bueno familia, aquí estoy de vuelta. ¿Me quieran ¿O no? <risa> Pobre millonaria. Lunes a viernes. Por Glee. Isabela. Tan solitaria e inocente. Luis Arturo jamás se fijaría en una mujer como yo. Luis Arturo... Farsante y pícaro. El castillo de mi ogrita. Bueno, aquí llegó tu príncipe. Damiana Grisanti. Fría, codiciosa y calculadora. Tenemos que hablar, Fernando. Esto ya está yendo demasiado lejos. Tengo que decirte toda la verdad sobre Damiana. Lo que comenzó como un juego se convertirá en amor. Pero, ¿a qué costó? Como que es verdad eso que dicen que el dinero no lo es todo. Pobre millonaria, lunes a viernes. Por Click.